Tenemos los datos de la letra de cambio. Con estos datos vamos a elaborar nuestra letra de cambio más el valor. Acá tenemos que nuestra fecha de giro es la actual, fecha de vencimiento 30 días. El importe de la letra de cambio es de 340,20. Quien emite la letra de cambio es Cardosa que es el acreedor, su representante legal su dirección, su RUP y el número de cuenta donde va a ser depositado. Adicionalmente tenemos que el girado aceptante de su su representante legal es importante porque va a firmar a nombre de la empresa la cuenta donde, de donde va a salir el, el pago posterior y sus datos generales. Veamos entonces la letra de cambio. La letra de cambio está compuesta por una serie de elementos. Acá mostramos nosotros un modelo en Excel. Quiero que noten lo siguiente. Primero, el número de la letra de cambio. Segundo, la referencia del girador, que en este caso es Cardoso; Tercero, el lugar donde se gira, que es Iquitos. Cuarto, la fecha de emisión, que es la fecha en la que se realiza la venta. Quinto, la fecha de vencimiento, que es la fecha a 30 días. Y por último, el valor de la factura que es 340 con 20 centros. Después de, este, de esta cabecera viene una sigla que dice por esta letra de cambio servirán pagar a la orden D. Y acá pones, y está resaltado con verde, el nombre del acreedor a quien se le va a pagar. Después consignas la cantidad en letras, 340 con 20 sobre 100 soles. Inmediatamente llenas ¿Quién es el girado? El girado aceptante es la empresa deudora, que en este caso viene a ser Rectiza. ¿Ok? Acá ponemos todos sus datos y consignamos también la información respectiva. ¿Correcto? Muy bien. A nombre de este deudor va a firmar su representante legal, que es en este caso Carlos Pinedo Choroco. y ahí tienen ustedes la firma con la cual el representante legal se compromete, se compromete con la empresa a pagar o cancelar la deuda. Ok, después tenemos los datos aquí de Cardosa. Cardoza firma su representante legal, Ricardo Jalpita, gerente general, y acá está su firma. Con esto hemos confeccionado la letra de cambio por efectos de la deuda de la venta al crédito, al cliente que retiza. Espero que hayas aprendido y continuamos.